Adelante, Marie, Yo me pongo a un lado. Bueno, haremos esta presentación en forma conjunta con Sandra. Les vamos a contar qué son las especializaciones del campus LACNIC. Eh, vamos a preguntar a la audiencia, ¿cuántos de ustedes conocen el campus? Mira qué lindo, Sandra. ¿Cuántos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Eh, entonces, para los que no los conocen, os vamos a contar eh, algo del campus y un poco más que se acerca de las especializaciones. Y para los que ya lo conocen, entonces, para que hagan más con el campus aprovechando estas especializaciones. Bueno, así es, Marie. Bien, para quienes todavía no conocen, ¿qué es el Campus LACNIC? El Campus LACNIC es la plataforma de aprendizaje online de LACNIC. Es una plataforma de aprendizaje basada en Moodle, que desde ya, desde 2014, viene ofreciendo diferentes cursos con temáticas técnicas relacionadas al mundo de Internet, sobre temas de IPv6, DNS, enrutamiento, etcétera, etcétera. En pantalla, si, me, si la, la siguiente, así es, van a ver la página principal de la plataforma del Campus LACNIC, eh, van a poder ver que hay diferentes temáticas sobre, que, sobre las que ya mencioné también estos cursos a los que pueden ver en pantalla tienen dos modalidades de aprendizaje tenemos cursos en modalidad autoasistida y otra en modalidad tutoriada o asistida por un tutor, es importante que recuerden estas modalidades porque más adelante Mariel, con María les vamos a contar eh, un poquito más qué es lo que involucra el tema de las especializaciones otro punto importante, les dejo también el enlace ahí en la, en la diapositiva para que puedan acceder y puedan también buscar información por su cuenta. Eh, por supuesto, a los que están remotamente, les vamos a dejar el link en el chat de Zoom para que puedan ingresar. Bueno, agrego a lo que dijo Sandra, es que, bueno, como dice eh, la SLIDE, es un espacio de aprendizaje sobre temas técnicos de Internet y algunos no tan técnicos, como es la, eh, el eh, curso sobre gobernanza de Internet, que los tenemos en español y también los tenemos en inglés, y hay, hay cursos que están eh, también en el idioma inglés Como IPv6 básico eh, A medida que vamos eh, teniendo los recursos Vamos pasando a otros idiomas Los cursos que ya están en español Y que mayor cantidad de alumnos tienen Entonces, bueno, es todo un proceso Que vamos realizando, ¿no es cierto? Gracias. Mes a mes, año a año Y bueno, y con todo esto eh, a ver, Sandri, ¿tenemos, eh, ¿ha crecido el campus en los últimos años? Así es. En pantalla queremos compartir con ustedes cómo ha sido la evolución un poco del campus en los últimos tres años. En pantalla pueden ver, no sé si lo quieres sí, com comentar sí, sí, tú lo comento yo. sobre la evolución bueno, de los cursos. Sí, porque, bueno. Justo lo que mencionabas. Sí, exactamente. Las, eh, los cursos han evolucionado muchísimo, no solamente en cantidad de cursos, sino también en cantidad de ediciones que hacemos por año. Fíjense que en el 2020 contábamos con ocho temáticas de cursos. Sin embargo, en el año 2022 hasta el año pasado ya teníamos 13. En el 2023 tenemos sí. más, pero eso lo contamos el año que viene. Eh, y las ediciones subieron de 14 a 20 ediciones. Esto en los últimos tres años. Tenemos muy en cuenta la encuesta de satisfacción que completan los alumnos cuando hacen los cursos. Quiero que sepan que esta encuesta de satisfacción es de carácter obligatoria para poder rendir el examen final. ¿Por qué? Porque para nosotros es importantísimo conocer qué es lo que los alumnos piensan, cada uno de los alumnos de cada uno de los cursos. En base a eso tratamos de mejorar, de cambiar lo que sea necesario o de dar más posibilidades, de modificar las temáticas. Eso ha hecho que podamos mantener una alta satisfacción año a año, eh, con eh, el dictado de cursos. Como pueden ver, siempre por encima del 90%, lo cual nos son y por eso lo mostramos en este gráfico con mucha alegría, ¿no es cierto? Sí, exactamente, estamos muy contentas y además porque recibimos todas las sugerencias que siempre dejan en la encuesta de satisfacción de cada curso. Seguimos, esperen que vamos a volver. No, ahí, ahí está, está ahí. ahí. En, esta, en esta slide van a poder también ver un poco la evolución de, de los alumnos, de los registrados y alumnos que tenemos en el campus del ACNIC. Eh, acá esos datos son de los últimos tres años, como podemos ver, ha ido, hay una curva de crecimiento de los alumnos que bueno, continuamente se vienen inscribiendo a diferentes ediciones que tenemos ya en la plataforma. En realidad para nosotros también, como dijo María, es un orgullo y, y es una, eh, un orgullo enorme poder seguir contando con ustedes y que sigan apostando en capacitarse en temas técnicos y no solo tan técnicos, en diferentes temáticas que tenemos en el Campus LACNI. Otro dato adicional que quería compartirles es también la cantidad de usuarios activos en la plataforma Moodle del Campus LACNI. Tenemos a más de 30.000 usuarios activos desde que empezó el Campus LACNI, que es en el 2014. Y que no solamente participan los alumnos o asistentes de Latinoamérica y el Caribe, sino también de otras zonas geográficas. Se Mariela, tenemos alumnos de diferentes países, en Europa, Asia, y eso en realidad nos tiene muy contentas, porque apuestan por la capacitación que ofrecemos en el Campus LACI. Exactamente, y además es importante que podamos diferenciar en el gráfico lo que son los registrados o usuarios y los que son alumnos. Llamamos registrados a todas aquellas personas que se inscriben, que tienen interés, que les interesa la oferta del campus y que se inscriben a cada uno de los cursos. Alumnos son aquellos que una vez inscritos inician el curso y lo hacen, ¿verdad? Entonces por eso van a haber una pequeña diferencia. Aún así, fíjense que son números que van en crecimiento y son números altísimos, ¿verdad? Bueno, un poquito de hablar del campus, ahora vamos a lo interesante, seguramente están esperando. ¿Qué son las especializaciones, Mari? Bueno, y para esto vamos a pedirle a Edu que por favor nos coloque un video que les vamos a compartir. El Campus LACNIC ahora ofrece especializaciones orientadas a la operación de redes. Operación de Redes ISP Operación de Redes Campus Operación de Redes Data Centers Cada especialización cuenta con tres niveles Básico, Intermedio y Avanzado Al completar los niveles de la especialización que más te interese podrás rendir un examen integrador para obtener tu certificación También hay opciones para quienes elijan enfocarse solo en cursos obligatorios de cada nivel Podrás estudiar los cursos en el orden que elijas y manejar tus propios tiempos a partir de 2022 se podrán realizar todos los cursos del nivel básico y algunos cursos de nivel intermedio y avanzado por especialización. Etapa 2. En el 2023 se podrán realizar todos los cursos que conforman el nivel avanzado de la especialización Operación de Redes y ESPs, y se habilitará el examen de certificación. Campus LACNIC crece para contribuir con el fortalecimiento profesional de nuestra comunidad. Volvemos a la presentación y entonces acabamos de mostrarle un video sobre las especializaciones. En sí, es un programa pensado para fortalecer el desarrollo profesional de toda la región y como pudieron ver, también llegamos a otras regiones. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver en el video. Entonces, ¿qué son las especializaciones del Campus LACNI? Así es, las especializaciones son un esquema de capacitación, como pudieron ver en el video, eh, es, consiste, están enfocadas en la operación de redes en diferentes temáticas, como ven en pantalla, en la operación de redes ISP, operación de redes campus y operación de redes data centers. La idea es que puedan recorrer un conjunto de cursos que ya se encuentran disponibles en el campus LACNIC, que están organizados por niveles y que les permite obtener una certificación en la, espe, en la especialización que elijan. Bueno. Las especializaciones son las que ven en pantalla, especialización en operación de redes en data centers, en campus o operación de redes ISP. Una cosa que es muy importante, son cursos que ya existen en el campus, la mayoría de, de ellos. O sea, la idea es, cuando nosotros les hablamos de las especializaciones, ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Cómo, ¿Cómo están compuestas las especializaciones? ¿Qué cursos tengo que hacer? Los mismos que vienen haciendo hasta ahora. Todos los que levantaron la mano y que conocen el campus, aquellos que además de conocerlos hicieron cursos, esos cursos probablemente ya sean parte de las especializaciones. Entonces se van a preguntar, los cursos que yo ya hice, lo hice el año pasado, ¿me va a servir porque las especializaciones son nuevas? Sí, sirven. Hicimos una lista que está publicada en nuestro sitio, donde pueden ver a partir, a partir de qué versión, de qué año, los cursos tienen eh, validez. Eh, de todas maneras, quiero decirles que es muy amplio el rango. Eh, van a poder encontrar seguramente que la mayoría de los cursos que ustedes ya hicieron les sirve para Validad. hacer eh, parte, ya, ya tener parte hecha de estas especializaciones, ¿verdad? Así es, exactamente, María. Vamos. Bueno, entonces acá tenemos lo que les mostrábamos recién en el video. Esperen que quiero mostrarles esto también. A ver. Hacer un clic más. No lo hace ahora, lo va a hacer después cuando ya no lo quiero. Bueno, no importa. Pero, pero sí, podemos ir contando. Sí, eh... podemos ir contando al mismo tiempo. Bueno, este es el esquema general de capacitaciones. Es un esquema justamente visual para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo se llega a la certificación de cada una de las diferentes especializaciones que ofrecemos. Es como si fuera una especie de camino que puedo recorrer alcanzando diferentes niveles y entonces, una vez alcanzados los tres niveles, puedo obtener la certificación LACNIC. Esa, visualmente creo que, creemos que está bastante eh. claro así, de todas maneras... Este, es importante que puedan también... Acá tenemos la ¿verdad? Agregando, sí, agregando también a lo que comentas, Marie, eh, es importante que sepan que este camino hacia las especializaciones, si bien están organizados por niveles, ustedes pueden realizarlo, no necesariamente en el orden que ven de los cursos en cada nivel, sino también pueden hacerlo en el orden que elijan, pueden empezar también por el nivel intermedio. No hay una pre, un prerequisito o una pre restricción para poder llevar el curso que ya están en el campus láctico. Ahí está, La. eso es lo que quería que apareciera, pasa que sí. apareció en el momento oportuno, que lo íbamos sí. a decir. Fíjense que ahí tenemos unos carteles que dice próximamente. Eso porque son algunos, algunos de esos cursos aún no los tenemos en línea. Y también pudieron ver en el video que decía etapa 1, 2022, etapa 2, 2023. Hacia el final de 2023 vamos a tener terminado ya lo que sería la especialización operación de redes ISP. Eh, el resto de los cursos para poder completar las otras dos especializaciones en los niveles intermedio y avanzado están desarrollándose para los próximos años. Que vienen. Eh, también le queríamos eso que dijo Sandra es importantísimo. El orden en que puedo hacer los cursos. No es necesario hacer el, el nivel básico primero, luego el intermedio. A medida que van completando los cursos, la plataforma, la plataforma en sí misma va calculando el nivel que van alcanzando. Puede que puede ser que ustedes estén en este momento en un nivel intermedio. Y aún no se dieron cuenta si no recorren este esquema. De algo, por ejemplo, de la especialización Operación de Redes ISP. Fíjense además que el nivel básico es común a las tres especializaciones, cual es buenísimo, porque si alcancé el nivel básico, ahora es momento de pensar cuál es el rumbo que quiero eh, continuar Epoca. con mi formación. ¿No es cierto? Sí, exactamente, María. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hacer un resumen, Sandra, un pequeño resumen de lo que vimos recién en el esquema. Así es. eh, ¿Cuáles son entonces las principales características de las especializaciones? Es que están conformadas por los cursos que ya existen en el campus y algunos que están por venir. Cada alumno puede llevar a cabo los cursos en el orden que mejor le convenga. La espero, este es un punto clave, la especialización en sí se logra una vez que se alcanza la certificación LACNIC. Y acá es algo que nos preguntan muchísimo, sobre todo en el stand que tenemos en LACNIC 39. Y Esperen, esperen. Igual bueno, Sandra, si querés ir contándoles Bien. qué tipo de certificaciones LACNIC tenemos. Bien, entonces, ¿qué es la certificación del ACNIC? La certificación del ACNIC eh, se logra, como ya les habíamos comentado, al completar los niveles de la, de la especialización elegida y rindiendo un examen de certificación. En este caso, vamos a tener dos modalidades de exámenes para poder alcanzar la certificación. La primera es un examen online, en la que es si requisito haber realizado todos los módulos de los niveles de la especialización elegida. Este es un examen que tiene una característica especial, es un examen con verificación de identidad, porque obviamente vamos a nosotros validar, o el va a validar, que la persona realmente está, es la persona que está haciendo el examen. Y la otra modalidad es una, es una modalidad donde el examen se tiene que realizar de forma presencial en uno de los eventos, en los dos eventos del ACLI que se hacen al año. Pero nosotros vamos a ir informando más adelante sobre esa modalidad de examen para que puedan tener toda la información completa en tiempo y forma. Exactamente. Bueno, así como comentaba Sandra, podemos elegir. Completo todos los cursos y entonces tengo la posibilidad de dar el examen de certificación en modo online, online, a través de un sistema de verificación de identidad, o hago entonces Los el esquema abreviado. en, el, sí. en el Los esquema, cursos sí. obligatorios. Exactamente. Mm. Que también están en un listado que se encuentra en nuestro sitio. Si sí, cuando eh, revisen el sitio eh, campus.lacni.net y vayan a la sección de especializaciones, todo esto que les estamos contando está descrito allí. Bueno, si podemos avanzar, sí. a ver, ahí está, acá, en... buenísimo. ¿Qué es esto, Sandra? Bien, Campus Learning reconoce el esfuerzo del estudiante realmente, entonces, ligado a este esquema de capacitación, por cada nivel alcanzado de la especialización que elijan, se le va a otorgar una insignia de reconocimiento. La ACNI reconoce que el alumno alcanzó y completó los cuatro cursos. En este caso, hemos tomado como ejemplo la especialización en operación de redes ISP, porque es la especialización que este año está, va a estar completa. Entonces, por cada eh, nivel que ustedes alcancen, van a recibir una insignia que se les reconoce, por supuesto, haber alcanzado, para que así, de esa manera los motive a ustedes a seguir continuando el siguiente nivel hasta alcanzar la certificación. O sea que no solamente reconocemos el esfuerzo, sino que además los premiamos, para decirlo de alguna manera. Porque sí. estas insignias las pueden compartir en redes sociales, como es habitual, y de paso los invitamos a que revisen sus perfiles de alumnos y eh, verifiquen si ya no alcanzaron alguna insignia. Probablemente quienes hicieron los cursos del nivel básico ya en su perfil puedan ver eh, la insignia de que alcanzaron el eh, nivel básico para las tres especializaciones. Bueno, si podemos pasar a la última slide. Bien, gracias. Eh, esta es slide, para que eh, recordarles cuál es nuestra sí. dirección, es campus.landic.net. Eh, darles las gracias, decirles que tenemos el stand, dejamos un día más todavía Así en es. el stand del campus. Todavía estamos recibiendo consultas en el stand. El día de mañana, en la mañana, nos, nos pueden encontrar. Y eh, ahora pasamos al espacio de consultas. Bueno, dejamos los, corre, los correos electrónicos tanto de Mariela como sí, el mío para que puedan hacer las consultas respecto a este tema. Pero ahora vamos a un espacio de, de preguntas. Sí, no sé tanto cómo estamos de tiempo. si tenemos como preguntas Muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta en línea. Eh, dicen, las certificaciones se renovarán cada cierto tiempo. ¿Caducan? Las certificaciones no, no están previsto que caduquen, por lo menos no como tenemos el reglamento hoy, como están pensadas hoy, hoy en día. Las certificaciones alcanzadas alcan, alcanzaron eh, esa especialización en determinado año. Sí, eso es importante, porque así va a figurar en la, en la certificación que obtengan. En qué año alcanzaron la especialización, lo cual ya de por sí eh, supone una fecha de, de, de vigencia. Gracias. Ahora vamos, si tenemos alguna pregunta. Bien, por favor, puedes decirnos tu nombre. Sí. Eh, Javier de la Cruz de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Bueno, la pregunta es que estaba yo revisando la plataforma de mi campus en el campus LACNIC, y no tiene una opción de registro. Eh, nada más tiene una parte de olvidar contraseña e inicio de sesión. Ah, este, sí, le comento cómo... Sí, dale. Bien, te cuento un poco. Las inscripciones a los cursos del campus LACNIC se realizan a través del sistema de eventos. Cuando nosotros manejamos un calendario de, de, de, de año de los cursos, y cada curso tiene el link de registro en la información eh, de, en la página del campus. Entonces, cuando tú ingresas, tienes que acceder al link de registro, pero no te, no te deriva directamente a la plataforma del campus. Tienes que registrarte a través del sistema de eventos y una vez que te confirme tu inscripción, el mismo día del inicio de la capacitación o del curso que elegiste inscribirte, vas a recibir unas nuevas credenciales, que es un usuario y contraseña, para acceder al campus. Si eso responde tu pregunta Sí. Nada más, igual para las especializaciones Lo que pasa es que las especializaciones No hay un registro en sí para las especializaciones Lo que queremos es que ustedes les quede claro Que se lleven desde, desde esta presentación Es que ustedes pueden realizar los cursos Y conforme vayan realizando los cursos Que conforman la especialización Van a ir obteniendo este camino Van a ir recorriendo este camino a la certificación Luego sí va a haber una inscripción a la certific... para dar el examen. Eso sí, Se va habilita, a estar habilitado cuando llegue el momento. Lo que pasa es que todavía no están terminados los tres niveles de la primera especialización. Pero sí va a haber registro abierto para el examen, ya sea online o presencial en los eventos de LANNIC. Gracias. Nada. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra consulta en línea de Leonel Barrera. Dice, buenas tardes, ¿cuándo abren los cursos? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpen. ¿Cuándo cursos? abren los cursos? ¿En cuántas fecha me imagino? Los cursos, bueno, ¿lo ¿Los cursos, curso? los cursos. ya están en línea. Claro. Recuerden que los cursos de las especializaciones son los cursos que hoy están vigentes en el campus, Los mismos que ustedes ya conocen y los cuales ya algunos hicieron. Entonces, cuando abren los, las inscripciones para esos cursos, recuerden que suelen mirar un calendario... En el cual están curso por curso, edición por edición, cuándo abre la inscripción, cuándo finaliza la inscripción, cuándo abre el, el curso y cuando finaliza el curso. Nos seguimos manejando por el mismo calendario que, que hemos manejado hasta ahora. Hola, ¿cómo están? La segunda pregunta. Eduardo Sarmiento de Costa Rica. Una pregunta, ¿El, el alcance de los cursos como tal está limitado solo a las personas que son miembros del o está abierto al público general. Está abierto al público en okay. general. Es muy buena tu pregunta. No lo, no, no lo aclaramos en nuestra presentación. Eh, y vamos a aprovechar para eh, comentar cuál es el beneficio que tienen los asociados con esto. El, los cursos están abiertos a la comunidad en general. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pueden llegar a ver como diferente? Es esto. Hay ciertos cursos, los de índole avanzada, que tienen los, los que llamamos tutoriados, que cuentan con un tutor que guía al alumno durante, eh, eh, durante su gestión en el, en el curso, que eh, tienen costo. Sin embargo, para todos aquellos que estaban parte de un asociado, esos cursos que tienen costo en general, para los asociados son gratuitos. Esto, con esto que quiero decir que el asociado tiene absolutamente todos los cursos gratuitos. Quien no es asociado de LANNI.. Solamente deberá abonar aquellos que son Tutoriados, no los básicos ¿Qué pasa respecto a la certificación? La certificación es sin costo Sin costo Lo que tienen que hacer es rendir el examen Una vez que ustedes llegaron a ese nivel La certificación es sin costo ¿Alguna pregunta más? De todas Hay maneras sí. nos encuentran ¿No es cierto? No. ¿Tenemos otra? No, no bueno, en el chat, eh, no sé si tenemos otra, Carlos. ¿Listo? Okay. No, no tenemos más preguntas, entonces. No tenemos más preguntas. Así, ah, entró una más y bueno, yo creo que con esta vamos, eh, vamos finalizando. Rafael Norberto Carrillo pregunta, buenas noches, solo me aparecen las insignias básicas e intermedia de ISP, no me aparecen las insignias de Campus y Data Center, ¿a dónde me puedo dirigir para que me actualicen la información en mi perfil de Campus? Bien, es buena pregunta. Bueno, lo tendríamos que, que ver en el caso del que nos escriba a campus.net. ¿O vos tenés alguna sí. información adicional? No, lo que sucede es que los, eh, los cursos de la especialización en operación de redes ISP eh, van a estar disponibles. Como les habíamos comentado al inicio de, de la presentación, este esquema de capacitación se va a ir implementando por etapas. Entonces, el año pasado incrementamos dos cursos más para completar el esquema y este año tenemos el gusto de poder decirles que vamos a completar el primer bloque de la especialización en operación de redes ISP. Y esos tres cursos que todavía seguramente no ve disponibles Van a estar disponibles este claro. año Entiendo también que se estaba refiriendo Si entendí bien la pregunta A los cursos, al nivel básico Que él no lo ve en lo que representa a Campus Y Data Center Porque él ya alcanzó el nivel básico Y es común a todos Pero eh, si es así la pregunta Porque eh, quiero saber si lo entendimos bien Sandra y yo este, La respuesta es que por favor nos escribas En todo caso eh, si necesita una respuesta Más es, específica exactamente. Así. Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Yo también me surgió una pregunta. Eh, para estudiantes de pregrado, licenciatura, eh, ¿tienen algún descuento o beneficio de los cursos que tienen costo? Y la otra pregunta es, mencionaste que los asociados del ACNIC, en esos, bueno, en todos los cursos no tienen costo. Entonces, ¿qué se requiere para ser asociado del ACNIC? ¿Tienen que ser partners? ¿Pueden ser universidades? ¿O, o cómo funcionaría eso? Digo, Son dos preguntas Bien, eh, creo que, con, que puedo responder las dos eh, juntas eh, El descuento es para el descuento, el, Quienes obtienen los eh, eh, los cursos gratuitos Son los asociados del ACNI ¿Quiénes son los asociados del ACNI? Todos aquellos que tienen recursos numéricos O sea, direcciones IP Y, y sistemas autónomos que Esos son los asociados del ACNI eh, Probablemente una universidad Sea asociada del ACNI Y que tiene recursos propios ¿Sí? Si tiene direcciones IP propias, o si tiene un sistema autónomo, probablemente sea eh, asociado del LACNIC. En ese caso, simplemente la persona que lo quiere tomar tiene que fijarse en la página web del LACNIC, quién es el contacto de membresía de, de su universidad y entonces poder gestionar para poder obtener los recursos. Muy bien, gracias. Nada. Bien, Muchas gracias. Llegamos a la parte ahora final, así. Marie. Muchas gracias por sus preguntas y cualquier duda que tengan, pueden escribirnos al correo de campus, arroba .net. Eh, También vamos a estar en el stand para los que están aquí presentes el día de mañana. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Marie, <risa> se encontramos. Invitamos entonces a Marie a descender y bueno, vamos a continuar. Me voy de este lado ahora porque vamos a presentar... Eh,